¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards. Bueno chicos, ya he comprado el coche épico destornillador Ahí lo tenéis, para los que no lo hayáis visto antes chicos Los que no lo tengáis comprado, os lo voy a enseñar He grabado un par de partidas donde se ve explícitamente su habilidad Bueno, os las voy a dejar, me gustaría dejarseis un gran like por este nuevo coche épico, que me ha costado la friolera de 300 gemas nada, suscribiros, espero que disfrutéis del vídeo, que bueno vais a ver la habilidad ya, chavales, recordad un like nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cast.